de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en este caso tenemos la tablet que les entregó el gobierno a la a los niños la cual está con un bloqueo de patrón y lo vamos a enseñar cómo hacerlo el hard reset gente ojo gente esta tablet no ingresa como siempre los la mayoría de teléfonos ingresan a hard reset sino que ingresa de una diferente forma entonces yo les voy a mostrar cómo lo pueden hacer gente nos vamos a ubicar en la tablet ahí y con los botones hacia la parte de acá en este caso, aquí lo tenemos por ejemplo el botón de home perdón de, de power y volumen menos y volumen más, ahí nos vamos a ubicar entonces y vamos a apagar la tablet gente una vez que tenemos ahí gente vamos a presionar con el dedo intermedio con el dedo de acá vamos a presionar el botón de prender y los dos volúmenes puntos en el mismo tiempo los tres juntos una vez que le salga luego gente van a soltar el botón de power de prender y van a presionar solamente los volúmenes mes más y menos listo ahí vamos, nos llevará recovery gente obviamente ya lo tenemos acá entonces y acá vamos a ya colocar la tablet en modo vertical y vamos a más presionar de acá de, de las teclas de bajar volumen vamos a bajar hacia la opción que dice with the factory reset lo damos con power y le damos bajamos con volumen menos y lo damos en yes gente a ver. listo Ahí vamos a esperar entonces que se formatee la tablet y desde luego haremos un video cómo eliminar la cuenta y lo vamos a rebotar system gente en este caso si es que esta tablet tiene seguridad de cuenta de google también vamos a hacer un video cómo eliminarlo pero ya en este caso ya borraríamos el patrón de esta tablet gente vamos a esperar entonces si nos da para eliminar la cuenta Listo, y esperamos entonces gente, ya ojalá se haya formateado Esperamos un momentico Listo gente, ya se nos ha formateado la tablet Acá la vamos a configurar con nuestro idioma español En este caso que somos de Perú Listo, y vamos a dar a comenzar Esperemos que no tenga cuenta de Google Si no, estaremos con un nuevo video Molestando a las gentes a ustedes para eliminar la cuenta En este caso aceptamos términos Lo damos en omitir Esperamos un momento, gente. Aceptamos términos. En este caso, no tiene cuenta de Google esta tablet. Y le vamos a acá en omitir. Listo, gente. Entonces, eso sería en cuanto a eliminar bloqueo o ping de esta tablet de gobierno que les ha dado a todos los niños. Listo, amigos. Nos, nos vamos a en omitir acá. Acá, omitir. Aceptar y continuar siguiente listo gente eso sería todo entonces en cuanto a que sería el formateo de esta tablet ya lo tenemos todo listo para utilizarlo gente bueno gente nos vemos en un próximo vídeo espero que les sirva bastante nos vemos